Ni siquiera hemos conseguido los seguidores y ya está pidiendo plata Pongas a trabajar que usted está muy joven ¡20.000 seguidores! Yo se lo dije a usted que con esto nos íbamos a volver famosas Amiga, no lo puedo creer ¡Ay! ¡Con eso vamos a poder viajar por todo el mundo! ¡Y comprando un carro! Sí. Amiga, yo sé que tiene que haber alguna forma de ganar seguidores ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, amiga? ¿No estás viendo? Ahí está nuestro contenido. Esa va a ser la manera de llegar a la gente. Vamos a inventarnos una labor social y le aseguro que nos llenamos los bolsillos de billetes. Uy, no, amiga. Qué pena jugar con la necesidad de la gente. Yo no me veo haciendo una cosa de esas. Uy, no. Qué pena. Ay, no, Lisette. deje la bobada. Usted me dijo que me iba a ayudar. Además, piense las cosas positivamente. Con esto vamos a poder viajar por todo el mundo y con plata en mano. Pero que sea una sola vez o yo Ay, bueno, vamos, vamos Buenas Buenos días, niñas ¿Cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Jos Mucho gusto, Luis Don Luis, yo soy creadora de contenido para las redes sociales y mi amiga y yo veníamos ahora caminando y lo vimos a usted sentado y pensamos, ¿por qué no hacer un video donde nosotras lo estemos ayudando? Y así millones de personas lo van a ver y le aseguro, don Luis, que muchos lo van a querer ayudar. ¿Qué dice? ¿Sí? Pues, si me van a ayudar, hágale. Bueno. Hola, bebés, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo súper hermosa, como siempre, estrenando este nuevo look que me regaló una marca súper top. Bueno, chicos, la verdad es que hoy les traigo una historia de vida que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo y quiero que todos ustedes sean partícipes de esa labor social y que conozcan a este señor. Hola, chicos, les presento a don Luis y quiero que conozcan la maravillosa historia de este hombre. Hola, gente de todo el mundo. Mi nombre es Luis. ...y soy habitante de la calle. Don Luis, quiero que nos cuentes toda tu historia... ...y de cuántos años llevas viviendo en situación de calle. Cuéntanos todo. Bueno, niñas, primero muchas gracias por ayudarme. Llevo 20 años en la calle por tomar decisiones no correctas... ...y no he tenido la ayuda de nadie, por eso terminé aquí. Bueno, chicos, ya lo escucharon. Don Luis es un habitante de calle el cual necesita toda nuestra ayuda. Yo les prometo que si llegamos a los 100.000 seguidores... Yo misma me voy a encargar de que don Luis pueda tener una vida estable y pueda conseguir un trabajo. Por el momento vamos a ayudarlo con alimentos y con un poco de dinero. Bueno chicos, nos vemos mañana. Chao. ¿Pero qué? ¿Si ¿Sí me van a ayudar para la comidita de esta semana o qué? Oigan a este, ni siquiera hemos conseguido los seguidores y ya está pidiendo plata. ¿Sabe qué? Pongas a trabajar que usted está muy joven. Tenga dos mil para que ayude, mantenido. ¡Lizé! ¡Lizé! ¿Qué pasó? Amiga, vea, 20 mil seguidores, 20 mil seguidores. Yo se lo dije a usted que con esto nos íbamos a volver famosas. Amiga, no lo puedo creer. Con eso vamos a poder viajar por todo el mundo. Y comprarnos un carro. Sí, la a cargar nuestros sueños. Mañana tenemos que ir donde ese señor como sea para hacer la segunda parte. Sí, hágale de una, de una. prometido es deuda, estamos haciendo realidad este sueño y vamos por muchos más esperamos poder seguir contando con todo su apoyo que es tan incondicional Don Luis, le trajimos almuerzo Gracias, niñez. Bueno chicos, nos vemos mañana si Dios quiere Bye Amiga, nos faltan 50 mil seguidores para empezar a monetizar Y le aseguro que todas las marcas van a querer trabajar con nosotros <risa> Por fin me va a poder comprar el carro que yo quiero <risa> Obvio, yo le voy a comprar la casa a mi mamá Ese es mi sueño Buenas Buenos días, niñas Don Luis, venimos porque necesitamos tomarnos unas fotos Porque tenemos que mostrarle a nuestros seguidores que estamos activas con esta labor, ¿bueno? Ok Luis Venimos porque necesitamos grabar un nuevo video En donde nosotras le vamos a comprar toda la ropa, ¿vale? Bueno, yo también necesito grabar un video Para ver si también ganan los seguidores, ¿vale? Bueno amigos, lo prometido es deuda Esta fue una semana como indigente de la calle Ustedes ya vieron cómo es el mundo real Y cómo la gente abusa de las necesidades de los demás para progresar Tan ridículo Hey patrón, nos vamos. Sí claro, pero a mi momento. Sabes qué niñas les voy a dar un consejo. Pongan a estudiar, sean profesionales para que ganen la vida honradamente. El sol ilumina diario para todos. Pero con lo que ustedes están haciendo, van a terminar en la oscuridad. ¿Listo? Nos fuimos. En este planeta, la sed de ganancia no se hace esperar. Y muchos buscan progreso a través de la necesidad pero la ley de la gravedad te regresará nuevamente al suelo porque del suelo venimos y es allí donde terminaremos si ayuda vas a brindar recuerda tu mano derecha es independiente y la izquierda no debe saber lo que la derecha hace soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar